Llego todo el día caminando Solo me paro para escribir un rato Te llaman matacato por haber matado cuatro La fama de la gana, a precio muy barato Muy rápido, y yo fumando escondido En un resquicio de mi cuarto medio pálido Riéndome yo solo con tus cuentos Copiándole las rimas a unos cuantos Que hablas de gramos y euros que fuman Más mierda de perro Deja la boca por la mañana Andando, que te sube tan rara, dejando la ruina normalmente, como inconsciente de mente, alejado de la gente. Vive su película, le suda a tu carajo los terrícolas, es más doloroso que una fístula. Te enseña los colmillos como Drácula, a los hábitos pasan. Mirando la mañana va saliendo el sol, esta vida poco me educó Lo hicieron mis padres, el resto lo hice yo Va saltando las barreras, la peña que se entrena, que se empeña Tajante cual hoja de cuchillo, cuchilla que suele estar afilada. Más que la lengua de sabes que te tiran y no miran Cansado en general, fumando por fumar Aquí en Santa Lucía, en tu casa o en la mía, en el bloque Dando ruido sin parar, fumo sin plantar, no es estilo Tiro más del bote, en concreto del Juan Yo no tengo, no me hace falta Me cago en la puta, no me quedan palabras Hijo de puta, Juan Aquí la onda va pa' abajo ya está